Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video, como todos los videos short de esta clase de astrología, a las 0 horas de cada día, sube, son 320 videos para que vos puedas aprender astrología, este es el video 86, la clase 86, Júpiter en Leo, creo que es la 86, no estoy seguro tampoco, pero creo que sí que es la 86, Júpiter en Leo, así que vamos de una vez con Júpiter en Leo en un signo de fuego como es su domicilio, su, eh, el Júpiter está domiciliado en Sagitario, entonces en Aries y en Leo vibra de una manera muy pero muy especial, Júpiter en Leo con esas cualidades del sol que es el regente de Leo, ya vamos a empezar a hacer combinaciones. Ya vamos a empezar con eso. Falta un poquito. Tiene tres cualidades positivas y tres cualidades negativas. Son ambiciosos como parte positiva. Son generosos y son condescendientes como parte negativa. Son altivos, son ostentosos y son exuberantes así que bueno a tener cuidado con esa parte de exuberancia del león el rey de la selva con Júpiter ahí en, en, su, en su propiedad eh, bueno, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días eh, mañana con Júpiter en Virgo y estaríamos dando con Júpiter media vuelta al Zodíaco así que hasta mañana